Y hey, muy buenas a todos, aquí Dominio Gamer en un nuevo gameplay de Terraria Y bueno amigos, continuamos a hacer el Terraria por dos En su número capítulo En Luchando contra el Esqueletón, en su tercera parte y bueno amigos, vengo de una pequeña discusión con mi abuela y, y justamente después de terminar con mi abuela Aquí vino mi padre Bueno La discusión con mi abuela se trató básicamente de Que ella tenía hambre y yo me había comprado algo y no le quería dar Pero en fin, ya logré dárselo y se terminó la discusión, así que bueno, ahora vino mi vino mi padre y entró justo en plena grabación y tuve que grabar que tuve que parar el video y volver a grabar de nuevo. Pero en fin. Em, resulta que hemos dejado el video justamente en la parte de en la parte. Justamente nos lo dejamos en el episodio anterior. Entonces cuando yo quité el juego y lo volví a poner, apareció en mi casa. Y ahora que vuelvo encuentro este, este presente El cual conseguí matando unos ojos aquí Entonces resulta que dando el clic derecho se abre Y me dan unos bloques A ver, dice de que bloquea el dulce de caña Dulce de caña Pero eso para mí parece un bloque A ver qué hora es para poder invocar a el esqueletón Pongo la, el reloj. Me dice que son las 7pm 7pm, bueno Yo supongo que ya es era de... Oh, oh, oh, oh. Ahora, que me, ahora que lo recuerdo Para aquellas personas que no lo sepan He tenido un pequeño problema También, porque no he podido subir videos Por el simple hecho de que Aparte también de los exámenes Es que me dolía el tobillo Bueno, en realidad no me dolía el tobillo Sino que me lo torcí y duré en torno a Cuatro días Para que se me quede el dolor Y ahí está mi hermano que gritó Aquí está mi hermano que no se oiga Ah, ¡Tengo la silencio! <risa> yeah, ok, ok, dale, tengo llorela, sigue gritando, sigue gritando, llorela, sigue gritando. A ver, tengo, tengo, que, da, tengo que matar a este señor, la habilidad, la, o sea, la habilidad, la estrategia que yo preparé para poder ganarle a este señor era romperle las manos y después de que se las rompa, luego darle... Dios mío, mi hermano que está bien ahora mi hermano o sea mi hermano es un pequeño de 5 años que solamente se la pasa haciendo, haciendo ruido y ahora estoy llamando a mi padre pero en fin sin desviarnos del tema lo que la estrategia era darle primero darle primero a los a las manos y luego darle a las manos darle a la, darle a darle a, él a la cabeza y así sería más fácil matarle en fin lo que estaba diciendo ahorita era que no había podido subir los videos por ejemplo, el simple hecho de que me dolía el tobillo, ¿verdad? Entonces, cuando... cuando el tobillo... ¡Ay, qué! ¡Ah, un segundo! Y bueno, amigos, continuamos. Y ya he logrado callar a mi hermano. Por fin. Porque... bueno, Dios mío, qué niño que, que grita, ¿no? Porque no, no, yo creo que no hemos sido un niño que grite tan, más que mi hermano. A ver, a ver. Primero terminemos de matarlo... A ver. Muere, muere, muere, muere, que no. A ver. Seguir. Ok. Hemos derrotado al esqueletrón. Uf. Bueno. Hemos tenido una victoria un poco épica, aunque no la he podido disfrutar porque mi hermano ha estado haciendo ruido y. Bueno. Resulta que en teoría ya podría bajar a la dungeon que está. que está aquí, pero lo haremos en el siguiente episodio. Así que, un segundo. Como que el siguiente episodio si apenas van, si apenas, pero siquiera van exactamente 4 minutos. Si apenas van en 4 minutos no puedo terminar el video, así que supongo que en este video tendría que bajar. Bueno, estaba comentando tantas cosas, es que tantas cosas que comentar que no, no, no es, no es tan, o sea, es un problema porque... Hay la cuestión de comentar y muy poco tiempo para terminar. Ya si vieron el episodio anterior, ya sabrán cómo es que yo grabo los videos. Así que, si no lo han visto, lo invito a que lo, a que lo vean y, y recuerden siempre dar un like. Así que, un segundo. Vengo del futuro. Te estoy diciendo el final del episodio. No no, no, no, en serio, en serio. Tengo que dejar de decir tantas estupideces. Estaba comentando antes de decir tantas tonterías que me llegaron a la mente que... Estaba comentando que me tenía me torcí el pie cierto ¿verdad? entonces cuando me torcí el pie estaba jugando basquetbol entonces resulta que un día después de eso tuve que ir a la iglesia con el tobillo torcido y me decía oh el con del barrio no, no en serio a ver una poción brillante me dieron en fin, me torcé el tobillo, fui a la iglesia, resultaba que el lunes, o sea, el día siguiente después de ir a la iglesia, tenía un examen de Taekwondo. Y aquí me ven con el tobillo torcido tocando, O sea, solamente le pido a ti, todavía no me han dado los, los resultados de si. de si todavía. O sea, no me han dado los resultados de si pasé o no, que espero que haya pasado que con el tobillo el doblado que tenía y en muchos de tus videos creo que no lo he pasado, pero. Con suerte, con suerte a mí, con suerte para mí Lo pasé De hecho en el, en el episodio, o sea, cuando me digan los resultados Lo diré en el episodio para que estén atentos A ver, sigo pasando por aquí Dios mío, no puedo creer Cuántas estupideces he dicho en tan poco tiempo Deberían de a meterme preso Solamente por decir, por hacer videos Con tanta tontería A ver, o oh, miren, aquí okay, O sea, aquí verán ya para qué sirven las Las ¿Cómo es? Las las llaves estas. Me estaba comprando en inglés. Ok, ya ven para qué sirve las llaves estas. Eh, o sea, cuando uno va a la dungeon esta, uno consigue varias llaves. Entonces esta llave la utiliza para abrir los cofres, los cuales tienen cosas muy interesantes. Los cuales son estas. Eh, estas son pociones para ver en dónde están las cosas. O sea, para ver donde dónde están los tesoros y cosas así. eso no lo voy a tomar porque ya lo no tengo. A ver. Tenía una fusión ahí pero no la revisaré por pereza. así que... A ver, bajemos por aquí porque he visto antes un corazón. A ver, tengo que bajar por aquí. Tal vez nos los haga un poquito pesado, así que... Si, si quieren, podrían adelantar el vídeo. Tal vez... en medio minuto. A ver... La, la, el vídeo.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 ya he bajado Así pueden dejar de avanzar el video <risa> Ok A ver O sea, tengo que tomar Míralo Aquí el corazón Aquí está el corazón Tomé el corazón Y ahora en teoría tendría 140 vidas Así que vayamos a buscar este otro corazón que está de este lado Que no sé por qué estoy picando por aquí Porque creo que Yendo del otro lado tal vez Pero ya A ver, a ver, a ver Aquí creo que vi una entrada no, no entrada. a ver, vamos a ver del otro lado Y resulta que de este lado no se puede ir Así que tendré que, me bajaron 20 vidas Así que creo que tendré que picar por debajo A ver, bueno, por pues aquí también me baño A ver, una bañadita Tomo esto, ok, un cristal de vida. Ahora en teoría tendría 160 Sí, perfectamente, 160 vidas Ahora, a ver, tengo que subir por aquí a ver si hay algo más Vi otro corazón allá Ok, o sea que ahora tengo 180 de vida Veamos ¿en ¿dónde está? En ¿dónde está? Oh, menos okay. que. A ver, tengo 180, perfecto Oh, estoy muy bien en las matemáticas, tal vez no me queme uh Oh, oh Minuto de silencio para las notas de la clase mía Ok, bueno, si de ustedes tal vez no lo, no lo sepan, es que tengo unos pequeños problemas con el profesor de matemática, porque el profesor de matemática es bastante malo, no sé por qué, porque parece que me tiene como odio o algo así, entonces también, o sea, cuando... ¿Por qué no bajo? que okay, tengo, ok, ok, ok, yeah. tengo una poción para poder caminar sobre el agua, ok. A ver el tema, tengo un profesor muy malo de matemáticas, entonces, él como que me tiene odio, entonces... Yo que no soy muy bueno en matemáticas Y él no me ayuda, así que Con suerte está saco una nota en matemáticas Para no poderme quemar Pero bueno Por eso dije minuto de silencio para mis notas Y ahora ya está terminando el minuto de silencio Sigamos bajando por aquí mm, Rompo esto, a ver Sigo por este lado, otra más Ok Para los que no sepan Esta dañón es, eh, o sea, esta dañón es básicamente Solamente para rescatar una persona que hay aquí, o sea, para rescatar un, un NPC, que ya lo iremos viendo, así que no voy a dar muchos detalles, muchos detalles. Y con, tal vez en el próximo episodio bajemos a esta zona y ok, aquí veo otro, otra cosa, a ver que nos deja. Una poción de caminando sobre el agua de nuevo, me la bebo. Una poción partida me la bebo. Que voto, que voto, que voto. Ok, va, va, perfecto. Tomo cuchillos. Como plata, que voto, que voto, que voto. Ok, estas zonas de agua. Un misil ¿qué será esto? A ver, voy a probarlo. Mm, ok. No me gusta porque baja como de muy poca vida. Y gasta mucho maná. Así que como que. Pero lo voy a dejar ahí. La avaricia, señor. La avaricia. A ver, a ver, muera. Uy, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Por qué que no me dejan.? No me dejan tirar. Que tengo una lesión, no, no, no, no, que, que, que muero, que muero, que muero, tengo 50 de. Perfecto, ya se me terminó. A ver, y ahora me toca a mí. 6 de vida. Oh oh. Perfecto. Dios. Este es este que se me. He muerto por unas espinas. A ver. Bueno, amigos. Eh, creo que dejaré el episodio. ¿O no? Bueno, creo que por ahora podría... Ya que es el último episodio de... De... Luchando contra Esqueletron, podría ya dejarlo, que... O sea, se suponía que... Yo tomé las cosas del otro personaje... Solamente por... Durante estos tres episodios. ¿Por qué? L porque sería demasiado difícil y ya tenía que... haber tomado tomo maná. Ya iba a ser un poco complicado, así que... Bueno, tomé las los, los cosas y al principio... Y en el primer episodio dije... Que luego de que terminara de matar al Esqueletron iba a dejar todo lo que no era mío. Todo, o sea, iba a dejar todo lo que... Ya, o sea... A ver, a ver, a ver. Iba a dejar... Iba de... Disculpe, amigo, Es que no, no encuentro una palabra bien para decirla. A ver... ¿Qué estaba comentando? <risa> qué es lo que estaba diciendo, Dios mío. Qué estúpido. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no, no. Fue no, el no, no. <risa> épico. No, qué, qué era lo que estaba. No recuerdo qué daba. ¿Qué estaba diciendo? Tengo una, tengo un problema. Yo tengo un problema que es. Falta de memoria a corto plazo. Creo que, que sí, tengo que ir al médico. Eso, eso es un problema. Sí. Sí, me estoy asustando. <risa> Olvidé lo que estaba comentando. Oh no, no, no, no. Ya, ya lo recuerdo, ya lo recuerdo. <risa> me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. A ver. Resulta que. no, no, no. En serio. Me estoy volviendo loco, sí. Uh -huh. Según si ustedes creen que están viendo el video de una persona estúpida y loca y un poquito normal, entonces déjenlo en los comentarios. Dios mío, qué era lo que estaba diciendo. O sea, yo recu o sea, yo quiero decir algo importante y lo olvido, ¿verdad? Entonces me recuerdo después de medio minuto, unos cuantos segundos, y luego lo olvido nuevamente. ¿Creen que eso es de una persona normal? No. No A ver Disculpenme que estoy pensando Estaba hablando de... Ok, iba a dejar todos los ítems que no eran míos En el cofre que estaba escondido aquí abajo Así que los voy a dejar ahora Los voy a dejar ahora Ya que me recuerdo Para que luego no se me olvide <ríe> Iba a dejar todos los ítems aquí A ver Ok, aquí también haré algo así como... Algo así como que una casa Perfecto Aquí dejaré los los ítems que no son míos Para que luego el otro personaje nos venga a buscar A ver que no era mío Esto no era mío Creo que esto tampoco era mío Sé que esto no es mío mm, Esto no es mío Pero Igual me quedo con ellos Porque nadie sabe para qué podría funcionar dejar las botas cohetes, el escudo eh, a ver, creo que, creo que nada más Voy a dejar una head No, no, no, mejor me quedo con ella A ver, qué más me puedo, que puedo, puedo, llevarme Espada, no, eso era mío No, creo que no, es que no, no, no, no sé, no sé El espejo Bueno, es que el espejo es muy importante Así que mejor me quedo con ella Porque es es algo muy importante El reloj No, el reloj Yo lo podría hacer ya después A ver Puedo llevar Puedo dejar también Es que no sé El peto no, es no era mío A ver El ariete Ay, no No se lo dejo A ver Bajo por aquí Creo que creo que ya no tengo más nada ah, A ver Ahora sigo subiendo por aquí Por aquí Por aquí Ok Creo que sí olvidé algo. Tengo que dejar una, una, unas cosas. Las botas cohete. Creo que serían mejor que las helmes. Esas. Esas. Así que. Veamos. Vamos a llevarlas. Vamos a dejarlas. Oh, no, no, no. no. El disco de luz. El disco de luz. Sí, sí, sí, sí. sí. No, okay. Un disco de luz. Me quedé con él la última vez. El fusil no era mío. Um, a ver, no, eh, las municiones no son tan importantes, así que mejor me quedo con ellas. Eh, veamos, el pico no era mío. Este otro pico tampoco era mío, pero me quedaré con él. Esto lo tomé ahorita. Esto, esto no me sirve para nada, así que lo dejaré aquí botado. Mejor me quedo con las botas de de, de estas voladoras. Sí, las botas, las botas voladoras, o sea, las botas son mejores. Me quedaré con ellas, mejor. A ver, te pongo aquí. Perfecto. Un segundo. Y eh, bueno amigos, continuamos. Ah, Saluda, Ringo Junior. Hola, soy Ringo Junior. Ah. Yo soy el hermano de Jason. El que siempre se llama ¡Hola! No grite tanto, por favor okay. Y bueno amigos, aquí está mi hermano Y, y después de que traté tanto y no pude Dije, bueno well, Déjame ponerme a grabar con él Ay, señor, señor, señor Paciencia, señor Ringo Junior, di algo, porque no, no, no sé, no, di algo Di algo cállate ya, cállate ya, Dios mío, qué niño este, es que, o sea, miren, hay que tener muchísima paciencia para poder ser hermano de, de qué? de Ringo Jr. No de no, Superman, de Superman, o sea, él quiere ser Superman, ¿está bien? Ah, bueno. Bueno, continuamos. A ver, en lo que estaba... Eh, no recuerdo en lo que estaba porque he, he estado en torno a casi 5 minutos tratando de bromear con Rico. O sea, tratando de sacarlo del cuarto y evitar y de cosas hasta que cosas hasta que me convenció de grabar con él. Así que, bueno, estamos aquí. ¿Qué se puede hacer? Y se me cayó la voz, sí. A ver, un segundo que la pare. Ok, esto. Bueno, Okay. Cállate Junior. ¿Qué, qué, qué. Sí, sí, cállate, ¿A vida, el cállate. No, no, cállate. Señores, mi hermano está frustrado con Vegeta, entonces cada vez que él me ve que tomo que tomo la. que tomo el iPad, me dice, jeza, ponme Vegeta, ponme Vegeta. Entonces, ahora cada vez que ve que yo empiezo con muy buenos a todos, él se pone a copiarme y me dice que, ey, a todos es guapísimo, que vete, ¿qué más tú decías? Ok, okay ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, por favor. Que, que, Dios mío. No quería hablar de, de, de, de, de, de ningún de ningún youtuber en el canal. Porque bueno, sería básicamente spam. Pero como mi hermano ha venido aquí y ha decidido molestar. Entonces, simplemente ¿qué se le puede hacer? Ok, a ver, seguimos por aquí. Seguimos por aquí Dios bueno, A ver Si sigo por aquí Bueno aquí ya casi estamos terminando así que No será No más, más nada que sea así que Recuerdo Recuerdo que por aquí había una jungla ¿o ¿no? Así que bueno Y bueno amigos el, Hemos llegado al final del episodio Espero que les haya gustado recuerden dar un like y compartir en sus redes sociales eh, también recuerden que hay una meta la cual es llegar a ser suscriptores antes del año que viene en febrero y, ¡Y si sí. Sí, antes no podía casi estamos en navidad ringoño. por cierto también quería hacer un especial de navidad pero quería quiero hacerlo con minecraft así que bueno y bueno menos hemos llegado <risa> no, no, no, no. Eh, eh, a ver a ver y que qué el lo que estaba diciendo la uh, estaba diciendo hemos llegado al final del episodio espero que les haya gustado like y comenten lo que quieren en el próximo episodio recuerden compartir en sus redes sociales si les ha gustado el video y suscribirse porque ya o sea hay una hay una hay una meta que es llegar a los 100 suscriptores del año que viene en febrero verdad en su parte me quedé pero en vista de las ocasiones que que ustedes me no entienden no se ha podido llegar tan rápido entonces lo que haré será alargarlo hasta marzo, no hasta febrero, sino censo cuestionar hasta marzo. Recuerden ir a ¡uh! Oh. Oh. ¿Qué es? Un segundo ¡uh!